Ya hacia abajo y el peligro que esto implica es que cualquier niño en cualquier momento puede caer al río. Como ustedes pueden, en estos momentos el puente se mueve cada vez que cruza un vehículo que cruzan personas por encima de él y eh, la población debe saber que este puente fue declarado en estado de emergencia, como se declararon una serie de, de, de necesidades de la, de la provincia por la situación del huracán Irma que azotó la República Dominicana y que hizo su, su daño en esta zona. Sin embargo, a pesar de que fue declarado de emergencia, el gobierno aún no ha venido a reparar, a, a, a construir. Este puente el presidente de la República estuvo aquí en esta comunidad en el sector de Ugamba que se, y se comprometió con esta comunidad y con el país a que este puente iba a ser construido. Este es un puente que no aguanta más, por lo tanto las autoridades tendrán que verse necesariamente con esta comunidad en las calles exigiendo inmediatamente la construcción de este puente.